Alfarero estás aquí Y hoy con mucha pena Vengo a ti Sé hacemos procesado aunque no entienda lo que pasa es que aunque yo no así ah, Que sea Señor solo. El Señor te ha visto. con esta vida de caos, de pecados, tantas maldades que he hecho tantas malas decisiones que he tomado tantas cosas que he hecho nos perdona con todas nuestras faltas, con todos nuestros defectos, Recordar que en el momento que tomamos la decisión de pedirle perdón al Señor, van a venir ataques fuertes a nuestras mentes. El enemigo siempre va a buscar la forma de hacernos sentir esa acusación, de hacernos sentir que el Señor no nos va a perdonar, que el Señor nunca nos va a usar, que el Señor no tiene planes con nosotros, que el Señor no tiene un propósito con nuestra vida, y no es así esos pensamientos tienes que desecharlo, tienes que decirle Señor limpia mi mente, cubre mi mente de estos pensamientos, de estos dardos que quieren entrar en mi mente y decirme que tú no me vas a perdonar y decirme que tú no me perdonaste, con nuestras vidas y está de nosotros tomar ese paso y decir yo me voy a acercar al señor porque yo quiero saber qué es lo que tiene el señor puede ser llena de su gloria una vasija que no tenga grietas, que no tenga mancha una vasija limpia, bella, hermosa para el Señor viene con un precio que antes éramos, esa vasija inútil, sucia, rota, con manchas, y nos rompe y nos hace de nuevo. Soy lo que Dios quería ver, las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver Oh, las pruebas me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme oh. Él tiene que quebrarme que para ser inquebrantable, primero Dios, Él tiene que quebrar. adorar con una alabanza que habla sobre el corazón y dice Señor que tú puedas darme un corazón limpio, un corazón que te agrade un corazón que sea como el tuyo y esta adoración de verdad yo siento que la necesitamos escuchar porque con todo lo que hemos adorado en esta noche, quiero que podamos decirle al Señor, dame un nuevo corazón, porque aparte del proceso, las heridas, el sufrimiento y todo lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas, porque nada pasa sin el permiso, sin el permiso del Señor, que Él pueda cambiar nuestros corazones que Él pueda poner el perdón en nuestro corazón, que Él pueda poner ese amor en nuestro corazón, porque a veces el amor se enfría, el amor se va, se pierde, pero el Señor es el que cambia el corazón y lo hace de nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón. Señor, dame un nuevo corazón. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dile, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, que sea limpio como el cristal dulce, como la miel que sea como el tuyo señor dile señor un corazón limpio como el cristal y dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo, Señor, que sea limpio como el cristal que sea bendiga a todos los que están conectados aquí conmigo y todos los que están viendo este video. Espero que puedan conectarse con el Señor y, y volver a hablar con el Señor, volver a esa intimidad, sentir ese primer amor, ese calor, ese abrazo del Señor fuerte. Los quiero, gracias por todo su apoyo. Dios bendiga y que tengan un feliz una feliz noche o feliz día, donde sea que se encuentre, la hora que sea, donde sea que estén. Que el Señor lo bendiga y gracias a todos por estar aquí.